Alguien? Vale, bueno, voy a compartir. Veis la pantalla? Sí, sí no. No, no. No, no, no. He creado. Unas slides, ¿vale? Que están aquí colgadas por si alguien también, no sé, quiere consultarlas eh, en este enlace. A futuro a lo mejor cambio cosas, actualizo, no lo sé, ¿vale? Entonces es bit.ly barra fp guión short intro. pegar la reunión en el Sí. que está bien. Vale, lo primero de todo es, bueno, saber un poco si estáis interesados ¿no? en conocer un poco todo esto y, y realmente, bueno, entiendo que estamos aquí, pues, no solo para ver el código de ODS, sino, pues, bueno, para intentar entender qué es esto un poco. No sé, dadme algún feedback, si queréis. Bueno, sí, ¿no? Estamos aquí. Para... Sí, sí, para empezar, ¿no? Bueno, lo tras no pero bueno, Todo bueno decir que yo no soy un experto en esto ni mucho menos, ¿no? Porque realmente es un campo muy amplio, muy extenso en donde se puede profundizar mucho y mucho, vale. Esto digamos que es pues solo unas pinceladas de la superficie y, y de cómo se utilizan estas APIs y, y de las ideas más que de las ideas generales que hay detrás de la programación funcional. Entonces bueno, yo llevo un tiempo pues estudiando y aprendiendo un poco esto y eh, ya lo he ido utilizando en distintos proyectos y bueno, es lo que digo, es un campo de estudio muy amplio en donde si uno quiere se puede llegar a perder y, y profundizar en, en conceptos algebraicos y de matemáticas y, y mucho más allá, ¿no? Pero digamos que para un uso básico y, y conocer los principios que hay detrás, pues no es necesario, ¿no? Llegar a este punto de conocimiento de, de conceptos algebraicos, por ejemplo. Otra cosa es que tú te quieras dedicar a desarrollar librerías, de programación funcional, entonces sí, pero como usuario no, y a veces es un poco el punto en donde hay gente que se asusta, ¿no? De, uy, programación funcional, pero esto es como matemáticas, ¿no? Y tal, sí y no, es decir, depende del uso que le vayas a dar, y si tú lo quieres usar como cliente, pues no, no tienes por qué tener conocimientos muy profundos tampoco, ¿no? Lo que sí que tienes que aprender son unos conceptos básicos y conocer las APIs que, que te ofrecen las librerías que tú utilices, ¿vale? Entonces, bueno, dicho eso, bueno, yo querría lanzar una pregunta, ¿no? Y es, ¿alguien podría dar una descripción o sabe de qué va la programación funcional? O para vosotros, ¿qué es la programación funcional si es que conocéis? O si no, pues decir, no, yo nunca he escuchado esto, es la primera vez que uh, escucho esta palabra o yo qué sé, ¿no? Un poco, ¿alguien diría, podría decir qué es la programación funcional? Hola. <risa> no sé si me había quedado solo. Bueno, no, aunque sea alguna idea, ¿no? Declarando qué es lo que quieres hacer, más que bueno, y el cómo hacerlo. Vale, bueno, declarar, ¿no? De declarativo. Sí, es una, es una buena idea. ¿Alguien más? ¿Tiene más ideas? Vale. Bueno, veo que no, no hay muchas más ideas, pues voy a seguir hacia adelante, ¿vale? Se pueden dar muchas definiciones distintas de qué es programación funcional. A veces hay conceptos que es difícil describir de como en una frase, ¿no? ¿Qué es? Una, una definición que, bueno, me gusta mucho es la programación funcional está basada en unas premisas o una premisa muy sencilla, pero con unas implicaciones muy grandes, ¿no? Y esta premisa o esta premisa principal significa escribir programas utilizando funciones puras. Y funciones puras, ¿qué son? ¿no? Funciones puras son aquellas que no tienen side effects o efectos laterales. Es decir, esto es en el sentido estricto de una función según una definición matemática. Una función, tú le das unos argumentos y te devuelve un resultado y no puede hacer ninguna otra cosa. Eso es una función pura, es una función que no depende de un estado exterior. Que no depende de un estado, del mundo exterior, que no puede tampoco comunicarse ni ir a buscar datos en ningún otro sitio. Es decir, es una función matemática, como una función suma. Tú le pasas dos números y te devuelve un resultado. Y esto en programación, pues, se puede aplicar, obviamente, ¿no? Es decir, bueno, entonces hay unas cuantas premisas derivadas de esta, ¿no? Si solo utilizamos funciones puras, que lo único que pueden hacer es devolver un resultado dados unos argumentos, esto significa que no no puede haber mutabilidad no porque si el único cometido de una función es devolver un resultado lo que no puede hacer es mutar los datos de entrada por ejemplo tampoco puede lanzar excepciones porque eso no es devolver un resultado lanzar una excepción es romper el control de flujo de un programa es al final una excepción no deja de ser un, un statement go to no esto que se usaba antes en el ensamblador y que ya bueno ha dejado de existir por los problemas que implican no de comprensión pues las excepciones es exactamente lo mismo. Tampoco puede hacer input output una función, porque eso no es puro, ¿no? Comunicarse con, no sé, con, por red, hacer input output con disco o por pantalla, eso no lo puede hacer una función pura. Y otra premisa es que las funciones puras son deterministas, es decir, siempre que invoques una función con los mismos argumentos tienes que obtener el mismo resultado. Y esto en matemáticas es así, ¿no? Si tú sumas 1 más uno, el resultado siempre será 2, independientemente de en qué contexto ejecutes tú esa función suma. Vale, entonces, digamos que la premisa es muy simple, muy elemental, pero las implicaciones son muy grandes. Entonces, la primera pregunta que, que te viene a la cabeza es, pero si solo utilizo funciones puras, ¿cómo puede un programa ser útil, no? ¿Cómo puede un programa ser útil si solo puede devolver resultados, pero no puede hacer input-output, no puede consultar nuevas de datos, no puede escribir un fichero, no puede hacer networking? Si no puede el programa escribir ni siquiera por pantalla, ¿cómo puede ser útil? ¿No? Si no hay side effects, pues está claro que los side effects son algo necesario para que un programa sirva de algo. ¿no? Si no, solo sería una caja que se calentaría. ¿no? Tú le pasarías unos argumentos, haría el cálculo y no podría hacer nada útil. Se calentaría y ya está, ¿no? Entonces, sí, los side effects son necesarios, obviamente, pero en programación funcional los side effects se ejecutan, digamos, o, o, o se definen, se ejecutan en unas construcciones especiales y muy ubicadas en unas partes del código. Y nunca, nunca mezcladas con la lógica de negocio. Entonces, la parte que trata con los side effects se llama impureza en programación funcional. De este modo, el código puro, es decir, el código, las funciones puras, que no, no realizan efectos laterales o side effects, y las impurezas, que son aquellas funciones o aquellos fragmentos de código que se sí lo realizan, están totalmente separados. Vale, y aquí, bueno, entran conceptos como las mónadas, etcétera, ¿no? Que es este asterisco de aquí. Bueno, hasta aquí bien, ¿sí? Hola. Sí, sí. Vale. Sí. Entonces aquí, bueno, comentar, por ejemplo, que todas las funciones que son void, de tipo void, lo único que pueden hacer, es decir, una función void solo puede operar por side effects, ¿vale? Entonces, cada vez que vemos una función void en nuestro código, debemos cuestionarnos si esa función debe ser realmente void o puede ser de otro modo, ¿vale? Porque las funciones void no devuelven ningún resultado, hacen cosas como imprimir por pantalla o mutar una estructura de datos pero no son funciones puras. Otras definiciones de que me han venido a la cabeza cuando pienso en programación funcional, pues son estas, ¿no? Transformar valores a través de funciones y aquí es donde podemos ver, pues las pipelines de transformación de datos, ¿no? Por ejemplo, los streams en donde tú tienes un stream de datos de entrada y lo que vas haciendo es transformando esos datos mediante funciones. Pues no lo sé, tienes una secuencia, pueden ser strings o números o lo que quieras, pues quizás los quieres transformar pasándolos a mayúsculas y después quieres, no sé, seleccionar los que empiecen por la letra A. Pues todo esto es, son transformaciones mediante funciones. Otra definición es programar sin reasignaciones, porque las reasignaciones son mutación. Y por ejemplo, cuando tú en matemáticas tienes un problema... Y dices, pues, sea A eh, el vector 1, 2, 3, tú desarrollas ese programa o ese problema matemático en donde el vector A es 1, 2, 3, pero a mitad del problema no cambias la definición de A, ¿verdad? Entonces, se podría definir la programación funcional como programar sin reasignar nunca valores. Una vez has dicho que una cosa vale, tiene un valor, ese valor es para siempre. Más definiciones, bueno, pues programar mediante expresiones en lugar de statements. Las expresiones evalúan a un valor, mientras que los statements, por otro lado, lo que son son instrucciones que dicen, haz esto, haz aquello, actualiza este valor en memoria. vale Las expresiones siempre devuelven un resultado y es un valor y que no debería ser reasignado, es un valor final. Y otra definición es que los los lenguajes funcionales, pues por defecto, todos los datos y las estructuras de datos son inmutables. ¿Ok? Bueno, avanzamos un poco. Vale, ¿Por qué todo esto importa? ¿No? Al final importa, lo más importante que te ofrece todo esto es más facilidad para razonar sobre el código. Primeramente porque no tienes que tener una máquina de Turing en, en la cabeza, ¿no? Cuando tú estás mirando una función que puede ser más o menos larga, en programación no funcional, que en verdad se llama programación imperativa, muchas veces hay variables que se declaran al comienzo, se actualizan en una estructura, en un condicional, 20 líneas más abajo, de si están dentro de un if, si no, y hay variables que van cambiando de valor y eso hace que cuando tú estás estudiando ese código o intentando entender ese código, Tienes que montar una máquina de Turing en tu cabeza porque tienes que saber si el valor de ese flag era true o si se cambió después. Esto hace que razonar sobre el código sea muy complicado. Otros beneficios de la programación funcional son los problemas de concurrencia. La sincronización entre hilos, las race conditions, deadlocks, todo esto no existe en programación funcional. Porque al no utilizar memoria compartida no hay problemas de concurrencia. Si todos los datos son inmutables, nunca habrá dos threads, dos hilos que se estén pegando o, sin, o se tengan que sincronizar para acceder a un recurso o a, o a una parte de la memoria que está compartida. ¿vale? Y esto bueno, es muy bueno porque de un plumazo se carga todos los problemas de concurrencia. Esta es la teoría. ¿vale? Y por tanto, se puede aprovechar todo esto para sacar beneficios de, de la computación multicore. Ya sabéis que a día de hoy la ley de Moore ya, ya bueno, se ha llegado al, al tope, ¿no? Y, y la frecuencia de las CPUs ya no se duplica cada seis meses o cada año, como pasaba antes. Lo que pasa ahora es que cada vez las CPUs tienen más cores y, por tanto, debemos ser capaces de aprovechar este, estas capacidades multicore. Y, y digamos que con la programación tradicional, si alguien ha escrito alguna vez código concurrente, pues sabe lo difícil y complejo que es, ¿no? Todo el tema de sincronizar hilos, accesos a memoria y demás. Por tanto, lo que te proporciona también es un código más escalable. Y esto es muy importante, que compone mejor, porque las funciones se pueden componer entre ellas para dar pues, una, un resultado más global ¿no? a partir de la aplicación de distintas funciones muy pequeñitas. También hace que el código sea más fácil de testear, porque las funciones no dependen de ningún estado exterior. Cuando tú vas a escribir un test, pues quizás no tienes que moquear el estado porque no, no existe tal estado. Todo ello hace que se reduzca la, la complejidad cognitiva, es decir, que cuando tú leas el código sea más fácil de, entende, de entender. Y por tanto, pues de mantener también ¿no? a largo plazo. Y normalmente o casi siempre, Deriva en programas más cortos y programas más cortos significa que son menos cansados de leer y por tanto también más fáciles de mantener. Aquí quería hacer un gran paréntesis, ¿no? De, bueno, la programación funcional, según cómo se mire, parece que impone restricciones, ¿no? Algunas restricciones, es decir, no, no te limitan en lo que un programa puede hacer porque... Puede y debe hacer lo mismo, pero sí te limitan en la manera en cómo las cosas se, se hacen. ¿no? Y aquí, bueno, esto es una cita de, de un autor, una persona referente en programación funcional, y en una de sus charlas, que es está de aquí, está el enlace abajo, Constraints Liberate, Liberties Constraint, que es bastante interesante, pues cita esto, ¿no? Y dice que los programas pueden estrictamente hacer más cosas mediante side effects, pero. Nosotros podemos concluir muchas menos cosas sobre ellos. Y en este contexto, más cosas significa más libertad para hacer las cosas. Quiero decir, los programas pueden hacer lo mismo, obviamente, pero mediante side effects hay mucha más libertad o más anarquía en cómo esas cosas se hacen y esto dificulta el razonamiento. Entonces, si vamos a Java, es Java funcional, es un lenguaje funcional. La verdad es que Java no es un lenguaje muy funcional, o solo un poco, ¿no? como pongo aquí. Y aquí me gusta hacer una diferencia entre lo que, es, digamos, lo que son los lenguajes funcionales puros y lo que es utilizar un estilo funcional de programación. Porque hay lenguajes que incentivan o incluso fuerzan a que utilices la, fun la programación funcional pura. Es decir, todo lo que hemos estado describiendo hasta ahora, que tenga que ser así, sí o sí. Es decir, en Haskell, por ejemplo, que es el lenguaje funcional por antonomasia, no existe la mutabilidad y todo es lazy. Es decir, está directamente prohibido por el compilador. No existe ese concepto de mutabilidad. Está más cercano pues, a una definición de las matemáticas o en la naturaleza, ¿no? las cosas... No, no pueden cambiar su valor, así porque sí, y desaparecer de la historia del tiempo. Entonces, otra cosa es que tú puedas abrazar un estilo funcional en tu lenguaje de programación. Y son cosas bastante diferentes, ¿no? Y bueno, decir que en Java, pues es prácticamente imposible llevar la programación funcional a su máximo, ¿no? Porque por las carencias que tiene, sobre todo en el sistema de tipos. Y bueno, tiene carencias, hay cosas que no existen en el sistema de tipos de Java, como los higher kinded types y que hacen imposible, pues que la programación funcional se pueda desarrollar a, a los extremos que se desarrollan en otros lenguajes, como por ejemplo, Scala, Clojure que son otros lenguajes de la JVM o bueno, Haskell u otros lenguajes funcionales. Entonces, bueno, creo vi Bueno, sí, aquí también decir, ¿no?, que el sistema de tipos de Java, pues, previene cosas que no pueden existir, como son las type classes, que son unas construcciones funcionales que existen en otros lenguajes. Es decir, pero es por el propio sistema de tipos y no es algo que se vaya a resolver nunca, ¿vale?, en verdad. Algunas propiedades, ¿no?, de los lenguajes funcionales o, o de la programación funcional en sí, ¿no? Y lo que decía Alejandro antes, pues, declarativo, ¿no?, ha dicho él, pues, aquí podemos hacer una distinción entre estilo imperativo y estilo declarativo. El estilo imperativo es aquel en el que tú dices qué quieres hacer, cómo quieres hacer las cosas, ¿no? Es decir, das un conjunto de instrucciones que se ejecutan en una secuencia y haces esto, después haces aquello, actualizaste esta variable, esta memoria y al final no dejan de ser instrucciones de bajo nivel, porque dices cómo, ¿no? Mientras que en un estilo declarativo tú dices qué quieres, ¿no? Y hablas a más alto nivel. Y utilizas abstracciones superiores de más alto nivel, como por ejemplo las APIs de stream, ¿no? En donde tú puedes decir, pues, fíltrame esto o quiero tomar los 10 primeros valores, etc. Más propiedades, pues, bueno, el uso de funciones totales y deterministas, ¿no? Es decir, hemos visto que las funciones puras son deterministas porque siempre te devuelven, dado los mismos argumentos, te devuelven el mismo resultado. Y también el uso de funciones totales. Las funciones totales son aquellas que siempre devuelven un resultado. Un segundo, ¿eh? Tenía el gato en la puerta. <ríe> vale. Bueno, estaba hablando sobre las funciones totales, ¿no? Eh, en programación funcional se utilizan funciones totales y las funciones totales, a diferencia de las funciones parciales, son aquellas que siempre devuelven un resultado. Es decir, no pueden hacer cosas como lanzar una excepción, porque una excepción no es un resultado de una función. Y aquí lo que se puede hacer es el concepto de lifting, en donde tú puedes, por ejemplo, elevar una función al contexto de, de una opción, ¿vale? Entonces, digamos, por ejemplo, la función división, si tú le pasas un argumento que es el dividendo que es cero, pues esto típicamente no, tiene, no se puede calcular, ¿no? porque te daría una excepción de división por cero. Pues el resultado de esa función es no tengo resultado, no es lanza una excepción, es no tengo resultado y se devuelve en una option, por ejemplo. Eh, también los lenguajes funcionales utilizan las estructuras de datos persistentes y los tipos de datos recursivos. Y esto, bueno, es algo muy chulo. Y en verdad, como todo es inmutable, imaginaros que tenemos una lista de valores, ¿no? Y lo que queremos es hacer un append, por ejemplo, tenemos un 2 3 y queremos hacer append y, y añadir un 4. El resultado de hacer esa operación no es que mutemos la lista original o la secuencia original, es que obtenemos una nueva secuencia, una nueva instancia, pero una nueva instancia que en memoria reutiliza la previa. Es decir, esto no implica ir haciendo copias de arrays en memoria, ¿vale? Implica reutilizar. Por eso se llaman estructuras de datos persistentes. Porque los datos que ya están persistidos en memoria se reutilizan. Entonces, la lista 1, 2, 3 sigue viva. Y la lista 1, 2, 3, 4, pues es una nueva lista basada en la lista anterior. Y como sabemos que todo es inmutable y que ningún thread puede modificar nada de esto, tenemos garantías y seguridad. Y después aquí hay un otro concepto ¿no? que es muy interesante, que son las estructuras de datos recursivas. Fijaros aquí, por ejemplo, esta es la definición de una lista en el lenguaje Haskell. Y podéis ver aquí que la lista de tipo A, ¿vale? Esto es como esto es como se definen en Haskell las cosas, ¿vale? No hay paréntesis porque como las funciones son, digamos, el elemento principal, pues no se, suele, no, no se necesita poner paréntesis. Entonces, la lista de tipo A puede ser o bien nil, que es el constructor de una lista vacía, o un constructor de listas cuya cabeza es A y cuya cola es otra lista de A's. Por tanto, estamos definiendo una lista en términos de una lista. Y esto es una definición recursiva, ¿no? Como se ve. Y bueno, son curiosidades, pero es muy chulo. Uh, después, otras propiedades. Los efectos de una función siempre son visibles y se expresan por su tipo de retorno. Es decir, si una función te va a dar un error o puede devolver nada, esto está expresado en el tipo. Y esto pues te permite razonar mejor, ¿no? Después, bueno, las funciones son ciudadanos de primera categoría, ¿no? Y aquí es como cuando se conocen las higher order functions, que no son nada más que funciones que pueden recibir funciones como argumentos o funciones que pueden devolver otras funciones. Y bueno, en el caso de Java, pues bueno, ahora que existen las lambdas, pues Tú puedes tener una función que te devuelva una lambda. Te pueda devolver, yo que sé, un supplier, por ejemplo, o una función que admita como argumento otra función, otra lambda. Más propiedades, pues, que te proporciona abstracciones superiores y más potentes. Y después está el concepto de referential transparency, y esto está relacionado con los side, side effects, ¿no? Y esto significa que, eh, digamos, en la descripción de un programa... Tú puedes reemplazar la definición de un valor, o sea, puedes reemplazar un valor por su definición y el programa sigue teniendo el mismo significado. Bueno, todos estos conceptos son un poco más teóricos, ¿no? Y, pero al final es librarse de side effects. Y bueno, también abrazan la inversión de control, ¿no? Porque, bueno, le, le dicen al, al cliente, al llamante... Eh, cómo cómo continuar ¿no? en vez de lanzar una excepción o cosas que rompan el control de flujo de la ejecución de tu programa, pues no te devuelven una moneda, un option, un líder, un lo que sea y el, el cliente en base a eso decide cómo continuar. Vale, cosas que hay ¿no? dentro de la programación funcional y de las librerías a ver lo que suele haber son tipos de datos, colecciones etcétera. Y hay una cosa que se llaman monadas, ¿no? O contenedores monádicos. Y estos contenedores lo que proporcionan es seguridad y en verdad te hacen la vida mucho más fácil. Y, te, y hacen que mantengas el código más limpio. Porque esto que se conoce como monadas, al final lo que proporciona es esto que pone aquí, ¿no? Es cort, eh, short circuiting chaining of effects. Que lo que quiere decir es que tú puedes ir concatenando efectos side effects de una forma cortocircuitante, por ejemplo. Es decir, si tú concatenas o, o, o compones distintas funciones dentro de un contenedor de este tipo a la que se produzca el, el primer error o el primer cambio de contexto, la ejecución de esa pipeline se corta, digamos, y así es como funciona. ¿no? Por ejemplo, el caso del option que se podría equiparar al optional de Java. Tú puedes mapear una option, pero solo mapeas el option digamos, cuando está definido. Cuando no está definido no haces nada y tú puedes aplicar un map, una función map o puedes aplicar 20, da igual. Y después lo que es muy interesante que proporcionan, pues son una, un framework de colecciones vitaminado con un montón de operaciones súper útiles y de propósito general, que de eso se trata. Al final la programación funcional va de generalizar. ¿vale? Entonces, en, en la API de colecciones... De las librerías funcionales, pues hay funciones súper interesantes y súper generales como los false, los reduce, unfault, zip, scan, transform, todo lo que pone aquí, ¿no? Exist, uh, dado un predicate, for all, es decir, para todos los elementos se cumple este predicado o no, ¿sabes? Pues take, take while, find, etc. Y estos son cosas que, por ejemplo, no te da la pista de colecciones de, de Java. Y bueno, sí, aquí, ¿no? Todo esto, pues todo esto lo que te permite, por ejemplo, es eliminar los null checks, los try catches, reducir los code paths a uno, que es una expresión. Y todo esto al final lo que hace es reducir la, la carga cognitiva cuando tú estás leyendo el código. ¿Se va siguiendo o estoy siendo muy pesado? Se sigue, se sigue. Vale, si alguien quiere interrumpir, sí. pues también lo agradezco, ¿eh? O yo que sé, hacer algún inciso, dudas, cualquier cosa. Vamos a seguir. Vale. Voy un poco atrasado, ¿eh? Vale. Entonces, eh, aquí quería hacer esta distinción que he comentado antes, ¿no? Al final, que es un estilo funcional contra la programación funcional pura. Un segundito, ¿eh? Que tengo el gato. Bueno, pues hacer esta distinción. ¿no? De una cosa es programar con un estilo funcional y la otra es hacer programación funcional pura, que son cosas muy distintas. ¿no? Y aquí, bueno, yo poniendo el ejemplo yéndonos a Java, pues en Java la programación funcional o más bien un estilo funcional se puede fácilmente abrazar y esto gracias a que Java 8 introdujo las lambdas, pues todo esto digamos que floreció ¿no? y, y se pudo hacer todo esto. Pues gracias a disponer de las lambdas, porque las lambdas son funciones anónimas y la programación funcional va de funciones, ¿no? entre otras cosas. Y entonces aquí, bueno, la, esta es la librería de facto, ¿no? que se llama waiver y es la librería de facto para programación funcional en Java. Y, bueno, comentar esto, ¿no? Que la programación funcional pura es otra historia, es un campo mucho más complejo, de profundo, respaldado por la teoría de categorías, que es una rama del álgebra, y que en verdad solo es práctica o posible con lenguajes como Haskell, Scala, Clojure y muchos otros lenguajes. Incluso lenguajes de Microsoft, creo, ¿no? F no sé si F Sharp es de Microsoft o no, pero bueno. Y que, bueno, dentro de la programación funcional pura, pues hay mucha jerga, ¿no? Y toda esta jerga no solo es jerga, sino que está respaldada por leyes, por leyes algebraicas. Y hay conceptos como, bueno, algunos de ellos casi impronunciables, ¿no? Como algunos sí más conocidos, como las mónadas, como ya hemos comentado, pero hay otras cosas como monoides, funtores funtores aplicativos, pattern matching, que esto, bueno, es algo que ya está por venir en Java 16. De, de hecho, ya existe como preview en Java 14 y 15 eh, las type classes, que esto ya sí que son otros conceptos que en Java no serían nunca posibles. Uh, currificación, que es algo también que la primera vez que lo ves te quedas un poco como hostia, ¿sabes? Y, bueno, si tenéis interés, esto es... Si tú tienes una función de tres argumentos y la invocas pasándole un argumento, ¿cuál pensáis que es el resultado? Lo, lo repito, ¿eh? tenemos una función que toma tres argumentos y yo la invoco pasándole solo el primer argumento. ¿Cuál sería el resultado de una función? Dada esta ejecución. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué, qué resultado espera, digamos, la, la función? ¿Se que devuelve? Sí, que devuelve. Ah. No lo pienses en Java, porque en Java, si sí tienes una función de tres argumentos y si le pasas un argumento, el compilador te diría que, qué dices. Um, Excepto si es de un array, ¿no? Pues la respuesta es la currificación, y hay lenguajes que tienen esto de forma implícita ya, es decir, todo está currificado, es dada una función de tres argumentos, si yo la invoco con un argumento, el resultado va a ser una función que espera dos argumentos, en donde si yo wow. la invoco con el segundo argumento, el resultado va a ser una función que espera un argumento, y en donde si yo la acabo invocando con un, otra vez con otro argumento, el resultado será, pues el resultado digamos final, ¿no? Y esto, bueno, no sé, son cosas que dices, hostia, la primera vez que lo ves te quedas acuado, hostia, una función de varios sí. argumentos que puedo, que puedo llamar parcialmente, ¿no? Y bueno, muchos otros conceptos, como el, ya hemos hablado, las higher order functions, que son funciones que aceptan funciones o devuelven funciones, la lazy evaluation, que es algo que, bueno, es como, por ejemplo, cómo funcionan los streams, pero hay lenguajes que, que todo es lazy de por sí. Los tipos de datos algebraicos, higher order types, optics, hay un montón, un montón, un montón de conceptos complejos en la programación funcional pura. Y bueno, esto es todo, ¿vale? En cuanto a esta presentación, ya me he largado más de la cuenta. Os dejo aquí con una cita que me parece muy interesante, ¿no? Que es de, de este señor Alan Perlis, que es quien ganó el primer premio Turing, que viene a ser el premio Turing, viene a ser como el premio Nobel de la informática y no sé si fue en los años 70 o algo así que decía bueno que un, que un lenguaje que no afecta en la forma en que tú piensas sobre la programación pues no vale la pena aprenderlo y os dejo aquí un enlace vale que es de un vídeo de seis minutos muy corto y muy divertido si tenéis seis minutos libres miradlo de simon peyton, peyton jones que bueno es un investigador de, de microsoft cambridge y es coautor del lenguaje de programación Haskell y de su compilador y bueno, en donde da unas pinceladas así, muy divertidas no sobre, sobre ciertos aspectos de la programación funcional y recordad, mantener vuestra lógica de negocio pura para que sea más fácil razonar sobre ella y más fácil de testear y creo que esto, que esto con esto acaba la presentación Genial, Gerardo Okay. Vale. Me he pasado un de tiempo porque pensaba hacer esto en 20, 20 o 30, 25 minutos y ya van 30, 30 y pico. Entonces, bueno, no sé. ¿Queréis dar algún feedback o hacerlo un poco más distendido? Porque estoy ya cansado de hablar. Bueno, muy bien. y Me ha gustado. Vale. <risa> vale. Verdad, está muy bien, muy instructivo. Y resumiendo. Lo he preparado un poco como he podido, he intentado que fuera muy conciso, la verdad, porque hay conceptos que son muy complejos, pero bueno, es decir, dar un poco un overview y de las ideas generales que hay detrás de todo esto. Y bueno, ahora quedaría un poco... Tengo preparada una demo que podemos hacer y varias cosas más, ¿no? Antes de irnos al, al código de ODS y cómo está implementado todo esto. En sí. verdad hemos hablado de varios conceptos, hemos hablado aquí de que hay muchas funciones ¿no? que, que están built in dentro de las colecciones de, de, de los tipos funcionales y todo esto. Y bueno, me gustaría quizás ver un poco esto. A ver. Y, y bueno, compararlo con, con otras cosas también, ¿no? Para que se pueda tener un poco más de contexto. Pero a ver, aquí, bueno, hay varias cosas que ya no veremos porque esto ni lo he encontrado. Quería ver aquí cómo... En el micro de JVT encontré un código muy macarrónico que me pareció interesante comentar, ¿no? Pero ya no sé ni dónde está esto, la verdad, tantos días. Vale. Aquí me gustaría comparar un poco todo esto de, de la composición de funciones en cómo se utilizan en, en Unix los pipes, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que en Linux o en Unix se suele utilizar mucho el, el comando del pipe, ¿no? Para concatenar distintos programas o la salida de un programa con la entrada de otro programa. Y al final esto no deja de ser un concepto de composición. ¿Vale? Entonces, a ver, ya me he preparado por aquí algunas cosas que podrían ser interesantes. Por ejemplo, uy. yo puedo hacer esto, ¿no? Digamos, en un shell. Vale, bueno, lo voy a resumir, ¿no? Estoy buscando todos los ficheros Java, digamos, en, en, este, en este directorio, ¿no? Y después, mira, para concretar un poco, puedo poner, no sé, para que no sea tan largo. Vale, estoy buscando todos los ficheros Java en este directorio y después le estoy ejecutando un pipe y con un word count, es decir, quiero buscar todos los ficheros y después lo que quiero hacer es contar las líneas de este fichero. Pues esto no deja de ser la composición de dos programas o, o dos funciones si quieres, ¿no? La función o el programa find con la función o el programa word count. Y aquí pues tenemos el resultado. Entonces, esto quería comentar que es una evaluación lo contrario de lazy, ¿no? Que se llama strict evaluation. Es decir, primero tengo que finalizar la ejecución del find para después comenzar la ejecución del word count, ¿vale? Porque si yo lo que quiero, por ejemplo, es hacer esto, head3, es decir, solo tomar los tres primeros resultados, ¿vale? ¿Por qué me tengo que comer toda la ejecución del find? ¿vale? Si yo hago esto, lo que me hace es toda la ejecución del find, después toda la ejecución del word count para todas las líneas que había aquí y después me toma las tres primeras, ¿vale? Esto no es lazy, porque si fuera lazy, la ejecución del find, el find solo se ejecutaría en la medida que su cliente le reclama los datos. En este caso, el head tree, ¿sabes? Si solo quiero tres resultados, pues no me busques todos los ficheros Java y no me cuentes las líneas de todos ellos, porque solo me interesan los tres primeros. ¿Vale? Se ve, ¿no? Un poco por dónde voy. Si esto en realidad fuera un stream, ¿vale? Mira, aquí tengo un REPL, que es un shell en donde están cargadas las librerías de Waiver. Esto es un alias, que lo único que hace es cargar en el classpad los imports y la librería. Yo puedo hacer cosas como esto, por ejemplo. Uh, puedo, hacer, puedo definir un, ran, un, un rango de números o, o una secuencia de números de, no sé, 10, 10 millones. ¿Vale? Y de estos 10 millones, por ejemplo, yo me interesa, me interesa tomar los 10 primeros o los 9, va, me da igual, para no poner múltiples de 10. ¿Qué pasa si yo hago esto? Es decir, estoy definiendo un rango de 10 millones de números y después lo que quiero es los 9 primeros. Pues esto me devuelve inmediato, inmediato porque este range es lazy. No me calcula 10 millones de números para después devolverme los nueve primeros. ¿vale? Y esto es composición de funciones. Esto es composición de Higher Order Functions. Bueno, en este caso no porque no, no son funciones. Aquí solo le paso un entero. Pero ¿veis por dónde voy? Y esto sí. lo podría extender en la medida que yo quisiera porque este esta secuencia podría ser potencialmente infinita. Pero... El cómputo final dependería solo de los datos que se le piden a esa secuencia. Es un ejemplo, ¿vale? ¿Qué más ejemplos? No sé. Bueno, podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? Aquí de hecho estamos, bueno, estamos componiendo la función find con la función word count, con la función head. Esto al final no deja de ser el take, ¿no? Que hemos hecho aquí. Es take 9. Y aquí hemos dicho, en el otro lado, hemos dicho head 3. Bueno, viene a ser lo mismo. También podemos hacer un filter, ¿no? En, en Unix. Al final, si yo hago esto de aquí. Esto es un grep. Pero, digamos, en las APIs funcionales es un filter. Yo haría filter, pues, que sea igual a payments, ¿no? Por ejemplo. Y me devuelve solo las líneas que contienen payments. ¿Veis? Es decir, que lo, los conceptos de programación funcional están muy relacionados con los conceptos de, de plus pipelines de, de Unix al final también, ¿no? Lo único que operan de forma lazy o de forma estricta, lo cual es poco conveniente, ¿no? Bueno, aquí quería ver un, un ejemplo, ¿no? De ¿Vale? utilizar estas librerías y la programación funcional es práctico. Es decir, la teoría es, está bien, ¿no? Es bonita, pero es práctico programar así. Y aquí solo quería dar unos ejemplos, ¿no? De cómo se ha aplicado este tipo de conceptos en otros proyectos. Y por ejemplo, bueno, vamos a ver. Esto es un proyecto, ¿vale? De 2 Y aquí lo que voy a hacer es solo ver cuántas líneas de código tiene el proyecto. Es decir, busco todos los ficheros Java y cuento líneas, ¿vale? Bueno, es un proyecto no muy grande, pero tiene casi 6.000 líneas de código. ¿Vale? Eh, en una programación imperativa normal donde todos estamos muy habituados al uso de, de, de conditional branching mediante ifs o de bucles mediante for, pues diría así, un programa de 6.000 de líneas, pues obviamente tendrá mogollón de ifs, tendrá mogollón de fors, tendrá mogollón de, de estas cosas, ¿no? Pues si vamos a intentar contar aquí qué hay, ¿no? Vamos aquí y buscamos, por ejemplo, cuántos ifs hay dentro de este código de 6.000 líneas, ¿Cuántos creéis que puede haber? Por decir un número, ¿eh? En 6.000 líneas de código. No sé. Bueno, vamos a verlo. 7. venga. Sí. Igual es mucho o poco, ¿no? Algo no está bien. Bueno, por, por algo me he copiado los comandos para... A ver. ay, claro. Vemos a esto es código generado, ¿vale? Ya veréis que está en el target. Todo esto está en el target. De aquí para abajo es todo generated sources. Es código generado por una librería de, de mapper, mapstruct, ¿vale? O sea, todo, todo, todos estos ifs no forman parte del code base porque es código generado. Aquí abajo vemos que todo esto es target, ¿vale? Nada, pues al final de 6.000 líneas de código lo que tenemos... Realmente que contengan ifs son 1, 2, 3, 4, 5, no, 4, ¿vale? Aquí se acaba, son estos 4. No está mal, ¿no? 4 ifs por 6.000 líneas de código. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver cuántos, bueno, no hay if, pero lo que sí que hay son, son ternas, hay operadores ternarios, porque... Bueno, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho usar los ifs porque al final crean múltiples code paths, ¿no? Es decir, los ifs no evalúan a una expresión. Es decir, los ifs no son expresiones que evalúan a un valor, sino que los ifs lo que hacen es crear múltiples caminos de código en donde dentro a veces se mutan resultados. Lo que sí hay son ternas. Las ternas sí que se comportan como expresiones porque evalúan a un valor. Y aquí ya podemos ver que sí que hay más ternas, ¿no? Por ejemplo... Hay todas estas. Pues si hacemos aquí un... Pues hay tres eternas. ¿vale? Solo tenemos tres ifs, pero tenemos tres eternas. Bueno, es algo mejor. Y si buscamos aquí el temido bucle for, aquí apuestas. ¿Cuántos bucles for creéis que hay en 6.000 líneas de código? Dos. Venga, lo lanzo. Target, target, target, target, target, target, target, todo código generado. Por tanto, hay cero. No hay ni un bucle for en 6.000 líneas de código de un microservicio. De un microservicio que lo que hace es llamar a otros servicios, mapear modelos de datos, cosas bueno, típicas. No hay ni un bucle for. Y esto es porque todo está hecho pues mediante mediante secuencias, mediante composición o mediante... Bueno, mediante la librería de programación funcional, que lo que te da son operadores sobre las colecciones. Vale, venga. Pues yo creo que esto ya está visto. Esto también. Esto de aquí, bueno, no sé, es un ejemplo que encontré del código en el microservicio de accounts, porque el otro día vi que se había actualizado el microservicio antiguo de accounts de PS 2 y, bueno, mire el, el, el div para cotillar un poco, ¿no? Y me puse un poco las manos a la cabeza de, uf, madre mía, ¿sabes? De, bueno, la gente que toma el relevo de los proyectos, pues a veces, bueno, tampoco saben algunas cosas, ¿no? Y no sé si se verá muy bien, pero... Bueno, el DIF era algo así, ¿no? Y al final aquí, al principio, estaban iterando sobre una colección previamente filtrada, sobre una secuencia filtrada, no sé el filtro cuál era, no lo sé, porque este código, digamos, no, no lo hice yo ni, ni nada, pero bueno... Antes de, de la pull request o del div, lo que hacían era un bucle for, un for each sobre una secuencia y después de, del div o de la pull request, lo que hacían era un bucle for en donde calculaban una nuev un nuevo, tamaño, ¿vale? Es decir, dejaban de iterar sobre todos los elementos de aquí, sino que iteraban solo por un número determinado que se calculaba aquí arriba, que era 99 como máximo, uy, aquí, era 99, era el menor de los dos, es decir, si la lista original era menor de 99, pues iteraba todos los elementos, pero si no lo limitaba a 99 y todo esto lo hacía mediante un for. Pues aquí uno ya ve que esto es una construcción monolítica, porque si tú ya estás operando sobre una secuencia que además es funcional, bueno, en este caso no. En este caso es un stream de Java. Bueno, podemos decir que es funcional también. Lo que quieres hacer aquí es filtrar esto. ¿Sabes? Lo que quieres hacer es continuar aplicando operaciones sobre este stream y continuar transformando los datos y en este caso lo que quieres es limitarlo. Bueno, no quieres un filter, lo que quieres es un take, take 99 o, o take mi máximo, ¿sabes? Tú tienes una función que calcula el máximo como podría ser esta de aquí, ¿vale? El min de esto y esto. No quieres hacer otro bucle porque en realidad aquí Estás causando más coste computacional. Fíjate que aquí ya recorres la secuencia una vez, ¿vale? Este stream lo recorres para filtrar. Y esto hace un full traversal sobre el stream. Y aquí haces un bucle otra vez, ¿sabes? Pues todo esto componiendo funciones lo haces de una sola pasada. ¿Se ve un poco la idea? Sí. ¿Sabes? Estás haciendo dos bucles para la misma cosa. Cuando en realidad lo puedes hacer todo en un, en un único. Y sin siquiera declararlo como un for, sino... Operando sobre la secuencia. Vale. Bueno, aquí, bueno, vamos un poco, ¿cómo vais de tiempo? ¿Tenéis prisa o...? Tengo una reunión a, a las 12. Vale. Bueno, bueno, quería hacer un poco de demo de todo esto, ¿no? De cómo se, en verdad, de poner un poco a la práctica. Y había preparado un mini ejercicio. Entonces, antes me gustaría hablar de este tipo de operaciones, ¿no? De las operaciones map, de las operaciones reduce... O también se conocen como fold y dar un poco de contexto sobre esto, porque en realidad es lo que vais a encontrar en el código de ODS, ¿vale? Y me gustaba hacerlo con un ejercicio, así que lo voy a intentar y a ver. Vale, bueno, esto es un ejercicio muy básico, ¿vale? Esto es un test y este test, bueno, imaginaros que este de en donde hemos definido un test que dada una secuencia de caracteres, ¿vale? O un string, lo que, quiere, lo que quiere mi algoritmo que haga es encontrar el primer carácter que no se repite, ¿vale? Si vemos aquí, A, A, A, B, B, C, D, E, E, pues el primer carácter que no se repite, o sea, que solo sale una vez, es la C, ¿vale? Esto ha he hecho tres implementaciones, bueno, hay tres implementaciones, una de, está en esta clase, buscar el primero que no se repite, la otra, lo mismo, pero utilizando Java 8, es decir, esta es la implementación funcional, mediante la librería Waiver. Esta es la implementación mediante la librería estándar de Java y esto es una implementación imperativa, es decir, usando sin usar streams ni sin usar nada. Entonces, bueno, bueno, la idea era intentar hacerlo live todo esto vale, yo ya tengo la solución en la cabeza porque ya lo he hecho y para ello me gustaría también enseñaros un poco el concepto este ¿no? De De MapReduce. Bueno. ¿Todo tenéis claro en qué consiste esto del MapReduce, por ejemplo? Bueno, sí, no sabía que se utiliza para, para hacer bueno, temas de Big Data, ¿no? Porque, sí, bueno, bueno datos, sí, se, sí, se utiliza mucho en Big en Data escala, porque, sí. eh, porque al final es procesamiento de, de datos o de grandes volúmenes de datos. Pero vamos a ver este ejemplo que es muy visual y me gustó mucho cuando lo vi, ¿no? Me a sándwich. Entonces vamos a coger una de estas imágenes solo para ilustrar el concepto. Esta de aquí me va bastante al dedillo. Uy, Se ve muy pequeña. Esta no me sirve. A ver. No sé por qué se ve tan pequeña. Porque antes la abrí y era grande. A ver. Bueno, aquí parece más grande ya, ¿no? Vale. vale. Me voy a coger esta imagen y la voy a tunear un poco, ¿vale? Para intentar expresar todo este concepto de MapReduce. En verdad, hay algunas cosas de esta imagen que no me acaban de cuadrar y no me gustan. Y, bueno, lo que vamos a hacer aquí, más que hacer un, un reduce, es una operación que se llama Fold, ¿no? Y, en verdad... Podemos ver esto como una secuencia, ¿vale? Como una lista, como una secuencia, en este caso, pues de vegetales. Y esto de aquí lo podemos ver como un elemento que utilizaremos como resultado, ¿vale? Como resultado o como acumulador. Como acumulador de ejecutar esta, esta secuencia de, de mapeos, ¿no? Y cómo podemos reducir esto. Al final, reducir quiere decir coger una secuencia de cosas transformarla potencialmente n veces y reducirla a un único valor, ¿vale? Este único valor diremos que es el bocadillo, ¿vale? Vamos a reducir una secuencia de vegetales en un bocadillo. Por lo tanto, esto me lo cargo porque no me gusta como, como está, ¿no? Y esta parte de aquí ahora veremos, pero bueno. La idea es, tú partes de un valor inicial, que en este caso es el pan, que se llama acumulador o cero, y lo que haces es reducir esta secuencia aplicando una serie de funciones de map. Es decir, mapeas los ingredientes pues a los ingredientes cortados. ¿no? Y después, esta parte de reducir, eh, para mí no está bien expresada aquí. Porque en verdad no reduces cada uno de los ingredientes. No reduces los ingredientes, sino que lo que haces es reducir la secuencia entera. Aquí tienes otra vez la secuencia, que es la misma de antes, pero transformada. Y lo que acabas haciendo es... Reducir la secuencia no cada ingrediente se ve lo que digo sabes las flechas antes había una flecha por cada ingrediente en verdad no en verdad reduces la secuencia entera y la última parte tampoco está bien porque el resultado no son tres bocadillos el resultado es un bocadillo vale <risa> se, se ve lo que, lo que comento. es decir partimos de una secuencia de un elemento inicial sobre el cual vamos a ir acumulando datos y lo que obtendremos al final es este acumulador, este contenedor con los datos transformados. Y esto es lo que se conoce como una operación de vale Esto vendría a ser el acumulador, o le, se puede llamar zero, o sit o accumulate. Y esto se usa en las operaciones fold-left. ¿vale? Porque lo que hacemos es desde la izquierda, Vamos recorriendo esta secuencia y vamos añadiendo al bocadillo hasta que al final tenemos el bocadillo entero hecho. Y, y ya está, ¿no? Y estos son los elementos. Bueno, a ver, esto lo había dejado aquí más bonito. Bueno, pues aquí está, ¿no? Tenemos el cero, eh, que es el pan. Aplicamos la operación de reduce o default left, en este caso, y pasamos de una secuencia de T a una U, a un tipo U. Es decir, el U es el acumulador. Y la secuencia de T es lo que tenemos aquí. En este caso la T son vegetales y la U es un sándwich. Si veis los tipos, en programación funcional se utilizan los tipos para razonar sobre el código. Es decir, tenemos una función que va de una secuencia de vegetales a un sándwich. ¿Vale? Bueno, muy ilustrativo. Y bueno, para poner este concepto en práctica, pues teníamos este ejercicio, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo implementar esta lógica de buscar el primer carácter que no se repite? Pues vamos a ver la implementación. La implementación. ¡Uy, qué sorpresa! No está la implementación hecha. Vale, imagen. Pues esto es TDD, ¿no? Yo defino lo que quiero hacer en un test y después voy y lo implemento. ¿No? Y bueno, pues si me dan un string y al final yo lo que quiero hacer... Vamos a dar un poco de ideas, ¿no? Sobre este algoritmo. ¿Qué tiene que hacer el algoritmo para encontrar el primer carácter que no se repite? Pues lo que tiene que hacer es en, en primera instancia es que atravesar el string ¿no? y podemos ver el string como una secuencia de caracteres ¿vale? tiene que atravesar el string entero porque hasta que yo he llegado al último carácter no puedo determinar si hay un carácter que solo aparezca una vez ¿vale? esto se ve claro ¿no? y después la segunda cosa que tiene que hacer este algoritmo es contar la frecuencia de cada carácter porque yo al final de la ejecución del algoritmo tengo que haber hecho un recuento y ver si hay un carácter que solo aparece una vez. Por tanto, bueno, ya sabemos dos cosas, que no puedo cortecircuitar, es decir, tengo que atravesar la secuencia inicial entera y, y dos, que tengo que ir acumulando frecuencias o tengo que de algún modo guardar la frecuencia de cada carácter y esto lo tengo que hacer además Guardando el orden, porque hemos dicho que yo quiero el primer carácter que aparece una vez aquí, si veis, tenemos la C que aparece una vez, pero la D también aparece una vez. Yo quiero que el resultado, que mi resultado sea una C, no una D, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a implementar esto mediante mediante la librería y, y programación funcional. Vale, lo que nos vendría muy bien aquí es, eh, si miramos las operaciones que tiene un string en Java, Vale, pues la API que ofrece, no, la verdad, no es muy rica. sí tiene muchas operaciones, vale, como veis, un string le puedes hacer mil cosas, pero si miras a nivel de tipos que te devuelven estas cosas, la mayoría son cosas que están basadas en un array. En arrays de bytes, en otro string. Yo no quiero hacer esto, yo quiero procesar este string como una secuencia de caracteres, porque al final. Un string, bueno, se le llama cadena de caracteres, ¿no? Al final es una secuencia de caracteres y yo quiero procesar esto como procesaría cualquier otra secuencia y quiero utilizar estas funciones de orden superior sobre esta secuencia. Por tanto, en waiver lo que tenemos es una cosa muy chula que se llama una función que se llama charsec y yo le doy el string y como resultado de ello, ¿qué esperáis tener? Pues el resultado es una secuencia de caracteres. Entonces, aquí le puedo empezar a aplicar operaciones por las que me den la gana. Puedo hacer un find, puedo hacer un map, puedo hacer cualquier cosa. Lo que voy a hacer es procesar estos elementos. Entonces, bueno, hemos dicho que necesitamos hacer el recorrido y contar la frecuencia. Por tanto, esto suena que es una operación como la que hemos visto del bocadillo. ¿vale? Lo que necesitamos es guardar esto y ya os adelanto que esto para que mantener el orden se tiene que utilizar un mapa es decir un mapa en donde la clave es el carácter y la frecuencia es el valor pero no un mapa cualquiera porque yo quiero preservar el orden entonces tenemos esta estructura de datos que es un link un linked hash map que lo que me hace es garantizar el orden de iteración ¿vale? del mapa a medida que yo voy insertando cosas entonces bueno, pues aquí tenemos la operación fold vale, y tenemos tres distintas, el fold left, el fold right y el fold. El fold left lo que significa es, si miramos el bocadillo, significa que comenzamos por la izquierda ¿no? y vamos plegando como un acordeón sobre el pan. Y primero procesamos el pepino, después eh, el pimiento y desde la izquierda hacia la derecha, mientras que el fold right sería lo mismo, pero al revés. Comenzaríamos por la cebolla, iríamos acumulando en el pan, pero en orden inverso. ¿Vale? Y la último, el fold, es indeterminista, es decir, no te garantizan un orden, no hay un orden garantizado. Por tanto, lo que quiere y el único que nos permite cambiar el tipo aquí, porque veis el fold inicial va de carácter a carácter, pero en el fold left nos permiten definir un nuevo tipo. En este caso sería el pan, vale, nuestro acumulador. Hemos dicho que lo que necesitamos, nuestro acumulador, nuestro pan, tiene que ser un link hash map. Pues, bueno, entonces aquí le tengo que pasar el, el cero o el acumulador, que sería un... un hash map empty, y aquí le tendremos que dar una ayuda no porque le tenemos que decir bueno este mapa que vamos a crear de qué tipo es no pues será de carácter integer vale. y este será nuestro acumulador y lo segundo es una función una función que toma el acumulador y, y el nuevo elemento de la lista o de la secuencia que se procesa bueno entonces tenemos aquí se suele poner así ACC como accumulator y aquí, pues, el elemento, que en este caso el elemento que procesamos de cada vez es un carácter, ¿no? Pues le llamamos ch. Y entonces aquí lo que tenemos es, vale, esta función, que hace? Pues coge el acumulador y lo que hace es añadir, ¿vale? El carácter y su frecuencia. Vamos procesando caracteres uno a uno. Entonces, claro, uno a uno, pero ¿qué pasa si el carácter que proceso ya está en el mapa, no? Pues lo que quiero hacer en ese caso es incrementar su frecuencia. Es decir, partimos de frecuencia 1, diríamos que pongo frecuencia 1 para cada carácter, pero si ese carácter, la clave, es decir, el carácter ya está en el mapa, lo que quiero es incrementar el valor, ¿vale? Entonces, aquí tengo una función que me toma la clave, el valor, ¿dónde está? Esta, sí, esta es, ¿vale? Toma tres argumentos, la clave, el valor y una función de resolución de conflictos, que es, si esa clave ya está en el mapa, ¿qué voy a hacer, no? Pues utilizaremos esta de las tres. Entonces, eh, en el mapa ponemos el carácter, ponemos su valor, el valor del contador de frecuencia, que es 1, pero como hemos dicho, necesitamos un tercer argumento, que es esta función de resolución de conflictos, ¿no? Y en donde me toma, pues, los dos valores, el valor ya existente y el nuevo valor. Y al final... Lo que quieres hacer es coger el existente, que era el previo, y sumarle el nuevo, ¿vale? Siendo el nuevo el 1, ¿vale? Y al final esto es una operación, es una función binaria que no deja de ser una suma. Es decir, cogemos el acumulador, le ponemos el carácter, le ponemos la frecuencia 1, pero si ya existe esa entrada en el mapa, pues suma la frecuencia, ¿vale? Bueno, con esto ya tenemos el mapa de frecuencias, ya hemos hecho el traversal, y ahora, ¿qué podemos hacer? Pues, si queremos el primer carácter que no se repite, pues, simplemente tenemos que coger ese mapa, iterarlo y buscar el primer carácter que tiene la frecuencia 1, ¿vale? Entonces, esto, con esta librería, es tan fácil como hacer un find de un predicate, ¿no? Y el predicate, ¿qué será? Pues, búscame el primero cuyo valor es 1, ¿no? Entonces, entra, aquí tengo una entrada, Búscame para cada entrada la entrada que cumpla esta condición. Y la condición es que el valor, ¿vale? La clave es el 1, el valor es el 2, porque esto está modelado como una tupla. El segundo elemento es el valor, sea igual a 1, ¿vale? Y una vez ya tengo esto, pues el resultado es la entrada que yo estoy buscando, ¿vale? Y por tanto, una vez tengo la entrada, aquí tengo la... De dos en este punto. Lo que quiero aquí es hacer un map y coger de la tupla. Coger la clave, no que es el carácter. Y, y ya está. Y aquí ya tengo el carácter. Por tanto, hago esto. Esto de aquí. No me, lo sugiere, no me lo sugiere el ID, pero al final esto es un, es un reference method, es decir, esto es esto, ¿vale? Y si yo ejecuto el test, este test de aquí, debería funcionarme ya. Espero que sea la C el resultado. Bueno, ¿lo veis bien? Sí. Vale, si ha pasado el test o no, está ejecutándose. Muy bien, ha pasado el test. Resultado, cuatro líneas de código. Cuatro líneas de código utilizando funciones de orden superior. Y, bueno, muy conciso, muy legible. Vale, sin más. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero utilizando, pues, el API de vanilla y Java, ¿no? Al final, esto de aquí lo abro aquí. Es lo mismo de antes. Y vamos a traducir esto de aquí. No vamos a hacer nada más que traducir, ¿vale? Vamos a traducir. Vale. De entrada, esta función de aquí, porque esto no deja de ser una función, el charsec es una función, es un alias, pero es una función. Se pone en mayúsculas porque al final es como un constructor, ¿no? Y se construye un, una secuencia de caracteres. Esto no lo tenemos en Java, no existe. Lo que podemos hacer... Lo que podemos hacer es esto de aquí, ¿no? String characters me devuelve un stream de integers, que esto es un, un tipo que está ya built-in dentro de API de, de Java. Pero esto de aquí, hay que hacer toda esta parafernalia para lograr lo mismo, porque tienes que hacer map to object, ¿vale? Porque esto te lo devuelve como una secuencia de enteros. Pero yo no quiero enteros, yo quiero caracteres, ¿vale? Pues aquí hay que hacer esto y aquí hacer un cast. Del carácter, ¿vale? Porque como veis aquí el carácter, su tipo es un entero. ¿vale? O sea, ya veis, aquí esto para mí es críptico porque ya no se entiende qué hace, ¿vale? Pero bueno, vamos a asumir que es así. Vale, lo segundo que hacíamos era un fold aquí, ¿vale? Y sobre un acumulador. Aquí en Java. No existe la operación fold, lo que tenemos son operaciones de reduce y operaciones de collect. Vale, en verdad la, la diferencia entre el reduce y el collect es que el collect hace la reducción a través de un acumulador mutable, de una estructura de datos mutable, mientras que el reduce, el reduce no. Aquí me he olvidado de decir que en programación funcional, es decir, cuando miramos el bocadillo, cada vez que acumulamos algo sobre el pan lo que obtenemos es una nueva instancia del pan, ¿vale? No es que estemos mutando el pan. Si esto es una estructura, el pan es una estructura de datos persistente, inmutable, cada vez que yo actualizo el pan con algo, obtengo un nuevo pan. Un nuevo pan que reutiliza la representación en memoria del pan antiguo, ¿vale? Pues esto ya sabéis que las colecciones de Java son todas mutables, ¿vale? Y la diferencia entre el reduce y el collect es esa, ¿no? Que el collect lo que hace es una reducción mutable sobre una estructura mutable. Por tanto, lo que queremos aquí es hacer un collect, ¿vale? Y el collect, pues bueno, ya tiene un API que es un poco tocacojones, ¿no? Porque si yo quiero definir mi, mi colector, es esto de arriba y le tengo que dar tres argumentos. Ahora se explico por qué, ¿no? Pero al final es lo de antes. Le tengo que dar el cero, el acumulador le Tengo que dar la función de acumulación y después una función de combinación. Y ahora os comento por qué. Pero bueno, ya de entrada esto ya es un poco mierda, ¿vale? Que tenga que ser así. Entonces, lo primero que quiero es un supplier del elemento, ¿vale? El elemento hemos dicho que es un... Estoy traduciendo, ¿eh? Lo que hay al otro lado, pero utilizando las colecciones de Java, ¿vale? Queremos un Link -hash de... Lo que necesitamos aquí es cómo se hace la acumulación, ¿no? Es decir, tenemos una, un consumer, ¿veis? Porque esto funciona por mutabilidad, en donde recibo un link hash map y, pues en teoría, el elemento ¿no? que voy a consumir, el carácter. Por tanto, tenemos la, el, la misma semántica que antes, así. Y yo digo que aquí lo que quiero hacer es sobre el acumulador, pues... Vale, antes hemos utilizado el put, ¿no? Que parece que es lo que tiene lógica. Eh, ¿Estáis ahí al otro lado? Porque yo voy hablando, hablando, hablando y... Sí, sí. Vale, sí, sí. Vamos, hemos utilizado el put, ¿no? Para actualizar el mapa. ¿Qué pasa aquí? El API de Java me da un put que, que solo tiene clave valor. Pero yo lo que quiero hacer es un put condicional de que si ya existe esa clave, pues darme la opción o la puerta de que le pueda pasar una función para expresar qué quiero hacer, ¿no? Cuando la clave existe. Pues bueno, en Java esto se llama merge, súper intuitivo, ¿vale? Súper intuitivo. Merge. Yo, en verdad, no voy a hacer ningún merge aquí. Lo único que quiero es hacer in inserciones a un mapa, pero si esa clave existe, pues ejecutar una función. Bueno, pues aquí se llama merge. Ya está. Decimos nos lo creemos y ya está. Entonces, lo mismo de antes, ¿no? O sea, yo quiero insertar en este mapa el carácter con la frecuencia de 1 y aquí es donde viene la función de resolución de conflictos y es igual que antes, ¿vale? Pues recibo dos integers que son los valores por tanto teníamos el valor um, existente o el valor previo y el valor nuevo lo que hago es sumarlos ¿Vale? y es lo mismo de antes o sea es un método reference, porque es un método estático definido en integer es la suma de los enteros. Y aquí viene la parte más cojonuda de esto, y esto es, os explico por qué, ¿no? Porque aquí me está pidiendo una última función, una función de combinación, de, de combinación de dos mapas. Es decir, tenemos acumulador 1, acumulador 2, y aquí lo que quiere el API de Java de Collect es una función que una los dos o okay, uno de los dos y además sobre el primero, creo que tiene que ser, pues, no sé cómo era esto, put, put all, creo que es así, ¿vale? Vale, y esto es así. Y ahora os explico por qué, porque el API de streaming de Java está hecha para funcionar igual de forma secuencial que de forma paralela. De modo que si yo, si yo ejecuto esta, este stream paralelo, el API es la misma y cuando ejecuto esto en paralelo, como esto se va a procesar en distintos en distintos hilos, en distintos nodos, en distintos lo que sea, yo tengo que ser capaz de volver a juntarlo. Es decir, yo puedo calcular estos acumuladores parciales y después unirlos de nuevo. ¿vale? Y esto es porque porque esta API es más compleja, vale. Es pero qué pasa que el uso de streams paralelos, a no ser que tengas millones de elementos no vale la pena usar, no es que no valga la pena usar, es que te va a penalizar, ¿vale? Entonces, solo utilizarías streams paralelos cuando vas a procesar volúmenes de datos monstruosos con millones y millones de elementos. Pero la misma, la API es común, por tanto, necesitas todo aquí. Vale, hemos llegado al punto del fold, ¿vale? ¿Veis por dónde vamos? Venga, ya tenemos nuestra secuencia. Ahora, ¿qué teníamos que hacer en, en, en el acumulador, en el mapa? En el mapa, teníamos que buscar, ¿no? La entrada que tenía como valor 1, ¿no? pues bueno, vamos a buscar, ¿no? Find. Uy, aquí no hay find, ya de entrada. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tengo a la salida de esto? En este punto, fijaros que yo tengo un, un Java útil. Tengo un stream. ¿Vale? Esta es la diferencia entre las colecciones funcionales. No tengo un stream. Aquí tengo un hashmap map. Y un hashmap pues en el hashmap de Java no hay un find. No hay un find ni nada que se le parezca. Ni nada que yo pueda usar para buscar algo dentro de este mapa. Tengo un get. Pero yo lo que quiero hacer es iterar el mapa, las entradas del mapa y buscar aquella entrada que tiene como valor un 1. Es decir, no quiero obtener una clave. ¿Veis por dónde voy? vale Pues, ¿qué tengo que hacer en Java? Coger el entry set, que es la representación de todos los entries del mapa y... Adquirir un nuevo stream. Vale. Vamos a hacer esto. Venga, tenemos un nuevo stream que, que está basado sobre el mapa. Y ahora sí que podemos hacer el find, ¿no? Sobre el stream. Hostia. En Java no hay un find que acepte un predicado. No existe. Como aquí. Que yo puedo definir la condición que quiero buscar con un predicado, ¿no? Que es que el, el valor sea uno Aquí no existe esto. ¿Qué tengo que hacer, no? ¿Cómo lo hago en Java? Bueno. Pues sí que hay una cosa que acepta un predicado que es un filter. ¿Me veis? Voy a filtrar, pues voy a filtrar. Voy a filtrar la entrada del mapa, que tiene como valor 1. ¿no? Sigo teniendo un stream, porque he filtrado, he filtrado un stream, pues sigo teniendo un stream. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bus ahora sí que puedo... Buscar el primer elemento que coincida. ¿Vale? Y ahora que ya tengo el primer elemento, pues lo que tengo es una entrada, ¿no? Tengo un entry. Lo que debo hacer ahora, debo hacer ahora es mapear esto, ¿no? Y decir entry. Yo quiero la clave, que es el carácter. ¿Vale? Y ahora parece que ya por fin, parece que sí, ¿no? Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Pues devuelvo esto. ¿Vale? Me compila. O sea, no hay problemas de tipos. Parece que todo está bien. Vamos a ejecutar el test. ¿Vale? Voy a eliminar lo que sobra. Y vamos a ejecutar el test. Es este test de aquí, que es igual que el de arriba. Y... Si todo está bien, el test estará en verde. De entrada ya podemos empezar a... Sacar métricas de aquí, ¿no? ¿Cuántas líneas de código hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esto lo voy a contar como tres porque, dada su complejidad, son tres líneas. Esto del paralelo da de igual. O sea, tenemos diez líneas de código. Eh, no sé. Ha pasado el test. Está todo bien. Bueno. Bueno. Se puede comparar ya directamente, ¿no? Visualmente, izquierda y derecha. Y bueno, esto es un poco el tema. ¿Cómo, ¿Qué opináis? Eh, que, que no está muy pensado para, para el tema de, de trabajar en streams, aunque sí que le añadieron buenas cosas, pero está como, sí. como medio. ¿no? Sí, tiene un API de streaming, pero bueno, no, no es igual de potente claro. que... No es igual de potente o no te ofrece la misma funcionalidad porque al final todo esto no dejan de ser patrones repetitivos, ¿no? Buscar una cosa y, y tiene su documentación. O sea, tú haces aquí ayuda y te dice, ah, pues, ¿cómo funciona el find? ¿no? ¿Qué es el predicate o, o, o el fault? ¿no? Pues lo mismo. Está todo documentado. Es decir, la ventaja de aquí es que este código es más cómodo de leer que este de aquí. no Para una tarea tan sencilla. Y, y, bueno, por último, esto ya no lo, voy a, no lo voy a picar porque no, pero la implementación imperativa, ¿vale? La podríamos ver, pues ya la tengo escrita, ¿vale? Entonces, si, movemos, si ponemos las tres a la vista, no sé. A ver. Tengo la pantalla muy pequeña, así que me vais a perdonar. A la izquierda tenemos la implementación funcional, en medio tenemos una implementación funcional, pero con el API de stream de Java, y a la derecha tenemos una implementación imperativa, ¿vale? Pues basada en, en bucles. Y bueno, no sé, esta es mi implementación, no sé si hay una mejor, pero de entrada yo he necesitado dos bucles aquí, ¿vale? Lo mismo de antes, generamos un acumulador, que será un link map, y... Atravesamos la secuencia y contamos las frecuencias, actualizamos las frecuencias, ¿no? primero recorremos el, el string y vamos computando las frecuencias. Y una vez esto está hecho, pues después del cómputo viene la búsqueda y esto es otro recorrido, otro for. Por tanto, está claro que se podría implementar con un solo for, porque si funcionalmente se puede hacer con un traversal, imperativamente debe poderse también hacer con un traversal. Pero, bueno, a mí no me viene una manera, al menos, rápida de cómo hago esto, ¿vale? En, en programación imperativa. Si vemos aquí el número de líneas de código, pues, no sé, ya son unas cuantas más, ¿vale? 14 líneas, bueno, se quito los comentarios, bueno, es otro orden de magnitud, ¿no? Pasamos de 4 a, yo qué sé, a 10. Y esto, bueno, esta era la, la parte de la demo. Ya está, ¿no? Bueno, lo del lo ODS, de pues yo creo que ya se nos va un poco del tiempo, pero lo podemos ver en cualquier otro momento. Ahora que ya tenemos todos estos conceptos en la cabeza y de cómo funciona esto, pues lo que vais a ver en el código de ODS son operaciones de este tipo. Vais a ver reducciones mediante la función fold, el fold left concretamente, no sé. Yo sí que te diría, Gerard, que hagas un overview general del código de ODS, por lo menos, aunque sea. Al sí, yo o... por mí sí, ¿eh? yo lo digo por vosotros, porque llevo ya una hora y pico y, bueno, a claro. mí no me importa, no me importa seguir, ¿eh? yo lo digo abiertamente. Si no te extiendas mucho, hazlo muy genérico o overview así muy general. Sí. Y... Si quer y si queréis mejor lo dejamos para la tarde o para después, ¿eh? lo que me digáis, a mí me da igual. Yo lo intenté intentado. Sí, sí, termínalo, tío. Sí, vale. sí lo dejamos Punto. todo grabado en la misma sesión. Vale. Es verdad, tienes razón. Vale, pues, venga. Entonces, bueno, vamos a presentar primero el problema, ¿no? Porque primero hay que entender qué, qué, qué, qué pretendemos hacer. Es decir, el problema de, de la transformación de mensajes... Bueno, digo el problema, pero estoy describiendo el problema, ¿eh? No digo que sea un problema. Lo que pretendemos es pasar de este JSON de aquí, ¿vale? Que sería el típico JSON de, de lo que sale de, del WISDEL, de del Six Web Service, en donde tenemos esta estructura, pues, básica, en JSON donde tenemos claves, valores, claves, valores, ¿no? Y en donde podemos tener, pues, objetos anidados, como en este caso la cabecera multicanal. Este es el ejemplo para el, el, la consulta de, de cuentas. Pues, pero el body, ¿vale? Solo la parte del body, el DV7398 input, esto de aquí. Entonces, bueno, vemos que en el primer nivel del JSON, pues tenemos una serie de campos, brr, y después tenemos un objeto anidado, que es este de aquí, que es la cabecera multicanal, pues que es este objeto. En cambio, el código de ODS, pues el JSON de entrada tiene esta pinta, ¿vale? Y el código, el código que, que implementé para hacer esto, pues, pues, como tiene que ser ¿no? un código genérico que te permita convertir cualquier JSON de, de entrada de cualquier transacción, aunque solo está aprobado para el caso de uso de consulta de movimientos, pero yo lo orienté a que fuera genérico. Por tanto, puede que contenga algún problema el día de que se quiera usar con, con algún otro, con alguna otra transacción. Pero bueno, la forma que tenemos aquí es esto, ¿no? Para ODS. De entrada tenemos una cabecera que no se corresponde con nada de esto. Y bueno, pues esto tampoco es un mayor problema porque al final es una cabecera estática que contiene una serie de campos, una serie de campos con unos valores y todo esto es estático y no tiene mucha mucha historia. Se puede forjar fácilmente, ¿no? No sé si estos valores son los últimos actualizados porque este ejemplo no sé ni de dónde lo tengo copiado, ¿vale? Pero bueno, para hacer una idea, la estructura es esta. Unas cabeceras que son constantes, bueno, aunque los valores pueden ser variables, pero no, no son dinámicas en función de la transacción, ¿vale? Sino que siempre son iguales. Y después tenemos un body y ahí sí que es donde van los datos del JSON de la izquierda. Entonces aquí de entrada ya vemos que este body tiene dos campos en el nodo raíz. ¿vale? Tiene esto que se llaman field groups, que es una lista de, en este caso, es la cabecera multicanal. ¿vale? Y después tiene otro campo al mismo nivel, en el nivel superior, que se llama field, que es una, es otra, otra lista, ¿no? es un array. En verdad esto no sé por qué se llama field, porque si es un array debería llamarse fields. ¿no? Pero bueno, así es como ellos lo tienen y como lo esperan, y por tanto se llama field, una lista que se llama field. Entonces, aquí vemos que esta lista de field se corresponde con las claves valor que están en el nodo raíz del input del six web service. ¿Y cómo lo modelan ellos? Pues esto es un JSON estándar plano en donde tenemos clave valor, pero no de ese, uy, fíjate tú, cada cada entrada que hay en este JSON de clave valor, ellos lo convierten en un objeto un objeto con dos atributos, nombre y valor, ¿Vale? Y, bueno, esta es una de las transformaciones que hay que hacer, ¿no? Es decir, hay que pasar de este clave de valor de este JSON a este objeto de este otro JSON y, bueno, montarlo todo en una estructura que respete, bueno, esta, esta jerarquía, body, field, no sé qué, no sé cuántos Además, aquí todos los valores los tratan como strings, mientras que aquí esto viene de un modelo de un pollo en Java y, pues, bueno, se siguen los tipos de JSON, ¿no? Pues si son numéricos, si son texto, o si son cualquier otro tipo, si son nulo, etcétera. Aquí todo tiene que ser string y además tiene que tener unos valores por defecto. Porque, bueno, estos nulos de aquí, pues, por ejemplo, si son numéricos, pues tienen que ser cero por defecto. Y si son texto, pues un string vacío. Después, bueno, esta es la parte más o menos más sencilla todavía, pero es que aquí, cuando nos vamos a los objetos anidados y en este caso solo tenemos la cabecera multicanal, todo esto se complica más, ¿no? Porque aquí tienen este nodo, field groups, que tiene una lista dentro de, de, de objetos, ¿no? Y si vemos aquí, en realidad solo hay un objeto, porque abre y cierra, abre aquí y cierra abajo, y este objeto tiene dos campos, uno que se llama name, otro que se llama group, y al final vemos que el name se corresponde con el nombre, de la clave del JSON de la izquierda. Pero que el valor que aquí en este caso es un objeto, pues aquí lo meten dentro de este atributo que llaman group, que es otra lista. Uf, bueno, es bastante complejo todo, no? Y, y después siguen el mismo modelado de clave valor, pues lo convierten a estos objetos, no? Un objeto. Vale, pues ya veis un poco. El, la dimensión del problema, ¿no? y, y hacer que todo esto funcione de forma dinámica. Es decir, que si yo aquí tengo un nuevo atributo que se llama ABC y con valor no sé qué, pues esto, el algoritmo, tiene que funcionar igual. Igual si aquí añado otra cosa, ¿sabes? Pues lo mismo. Digamos, tiene que ser genérico y, y funcionar. Eh, entonces, quizás haya una cosa que no, no está com contemplada, y es que ni siquiera sabemos si puede existir y es que pueden haber otros tipos de datos aquí que sean, por ejemplo, que, que no sean, o sea, estamos contemplando la cabecera multicanal o un objeto anidado y campos sueltos, pero no hay listas, ¿no? Por ejemplo, no hay arrays, pero podría ser que algo de esto, no sé, tuviera listas y, y demás. Entonces, ahí podría estar un poco frágil la implementación. Está como, como comentado en algunos puntos y tal. Pero bueno, de momento está hecho para el caso de uso este y, bueno, en donde el modelo de entrada es este y, y así es como está, ¿vale? Como digo, el código contempla otros tipos de datos, pero quizás hay que hacer algún un pequeño desarrollo o adaptar. Y esto es para la petición, pero es que para la respuesta tenemos algo tres cuartos de lo mismo. Para la respuesta tenemos que pasar de una estructura muy parecida a esta de aquí a otra vez esta estructura de aquí, que es la que mapea con el pollo que se genera del, del wizard. Entonces, bueno, pues son dos transformadores, uno para ir de izquierda a derecha y otro para ir de la respuesta hipotética de la derecha a la izquierda otra vez. Entonces, bueno, esto es el problema. Entonces, si vamos aquí, no sé un, po un poco por dónde comenzar, pero bueno, a ver, esto de aquí, a ver. Aquí tenemos esta clase transformer, ¿vale? Que es de Zix de a ODS, ¿eh? es decir, vamos de izquierda a derecha, exactamente esto. De Cixa o de S. Y bueno, esto expone un método público único que es este transform de aquí en donde se le pasan unos argumentos, en este caso, bueno, unas cabeceras de mainframe que quizás probablemente sean para montar la parte de arriba, exactamente, serán para montar esto. Y después la transacción, que bueno, la transacción será para montar el resto. Y bueno, todo esto está hecho de forma funcional con todos los conceptos que he descrito en la primera parte, utilizando las APIs y la librería de Waiver. Y bueno, básicamente porque hacen que todo sea muy conciso, muy compacto, que no haya mutabilidad, etcétera, ¿no? Y que puedes leer el código y si no necesitas bajar más de detalle, no bajas. Es decir, si tú solo quieres ver una vista general de lo que está pasando, pues no, no te metes en entrar en las funciones. Eh, bueno. No sé, aquí de entrada lo que tenemos es el transaction body, obtenemos los, los fields, y aquí es donde empiezan las operaciones default, ¿no? En este caso, el resultado de esto, a ver si lo veo bien. Sí, aquí calculamos, aquí calculamos dos cosas, ¿no? La lista de campos, o sea, los fields, lo que llaman field y lo que llaman field group, ¿vale? Esto es el cero el acumulador, ¿no? Lo que comentábamos antes, el resultado de este fold. Por tanto, después de iterar sobre todos los campos que hay en, el, en la transacción, que esto viene del input body del transaction, ¿vale? Iteramos el JSON, es decir, esto, esto es una representación de un JSON en memoria, ¿vale? Aquí vemos que hay la transacción como un string y lo que hacemos es parsearlo mediante la librería de Jackson a una representación en memoria de un JSON. Y bueno, una vez tenemos este JSON, Parseado en memoria, pues podemos manipularlo, ¿no? Podemos acceder a los nodos, podemos iterar todos los nodos, etcétera. Y esto básicamente es lo que hace, pues, uh, iterar sobre, los, sobre todos los campos. Y después hacer una operación de reducción, como hemos visto, en donde el resultado será la lista de field y la lista de group. ¿Vale? Todo empaquetado en una tupla porque de una pasada, de una única, en un único traversal, obtenemos las dos piezas que necesitamos, que son esta de aquí, el field y la de arriba, no el field group. Se ve un poco lo que comento. Sí. Veis que empezamos con dos listas vacías, vale y al final lo que obtendremos son estas dos listas, porque esto de aquí eran listas. Veis, esto es un array, el field, el field group también es un array. Por tanto, con único traversal y comenzando con dos listas vacías, a la salida de este fold lo que tenemos es las dos listas, pues, pobladas, ¿no? Y, y bueno, es un poco seguir las, las funciones que hay aquí. Está todo bastante comentado, ¿no? No sé qué hace esto. Bueno, esto es el acumulador que veíamos antes, ¿no? La función de acumulación, cómo se combinan las cosas. Aquí tenemos un acumulador. JSON field. Bueno, eh, no sé, aquí, por ejemplo, tú vas iterando los campos, pero tienes que averiguar de qué tipo son los campos, ¿no? O esto, por ejemplo. Bueno, no sé. Aquí estamos viendo, por ejemplo, donde se hace un match, ¿no? Si el, el dato o el campo que estoy procesando... Es un nodo de valor, es decir, si es un numérico o es un string, o, o si por contra es un nodo de ob, un object node, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, veríamos la distinción aquí de pues esto es un object node y esto es un value node. ¿Veis? Pues todo este procesamiento está hecho aquí, ¿no? Pues si yo tengo un nodo valor, lo que quiero hacer es mapear el acumulador añadiendo campos, ¿no? Y make field. Pues aquí construyo un campo que tiene como nombre. Pues la clave del, del, del campo que estoy procesando y, y su valor. Y aquí hay una serie de transformaciones porque, bueno, este makeField, por ejemplo, pues es una función. O sea, coge la clave del JSON, en este caso sería esto de aquí. Y, bueno, pues, por ejemplo, la transformación ya se ve cuál es, ¿no? Eh, procedencia en minúsculas, procedencia en mayúsculas. Pues esto de aquí probablemente haga un uppercase, ¿no? En algún sitio. TransformFieldName. Aparte de construir los tipos apropiados, ¿vale? Porque esto está modelado como un field. Es decir, hay todo un modelo de datos de ODS, ¿vale? Digamos que esto está tipado. Aquí, lo de la derecha, tenemos una estructura tipada en Java. Tenemos unos modelos, unos pollos, ¿vale? Y esto lo que hace es ir construyendo estas pequeñas piezas, piececita, piececita, y ejecutando las transformaciones pertinentes para cada fragmento, ¿no? Este, si vamos aquí, veremos en dónde tiene que haber una uppercase, case, ¿Ves? Si es uppercase, si no, hay algunos caracteres raros que se tienen que inyectar por ahí por en medio. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en la cabecera, etcétera, ¿no? Aquí están los uppercase. Y bueno, es todo una secuencialización de pequeñas funciones con un cometido muy específico y que se van componiendo entre sí ¿no? para llegar. Es decir, si tú en el futuro necesitas hacer un pequeño cambio aquí en algún punto pues no tienes que mirar una función de 500 líneas, solo tienes que ir tirando del hilo hasta que llegues al punto en donde se está ejecutando esa transformación o parseando ese, ese dato en concreto y tal. Y bueno, un poco sería esto. Y ves, aquí se construye ya el modelo de datos de ODS. Pues aquí se construye la cabecera con estos datos que son estáticos, con estos que se calculan y el body, ¿no? Que es lo, lo de arriba, que es donde está la chicha. Y bueno, son estas dos partes. Construyes la cabecera, construyes el body y lo ensamblas todo en una salida o de ese input. Y sería, bueno, básicamente esto. Por aquí hay varias operaciones. Fold. ¿Sí ese eh, bueno. llegar que tienes ahí, que parece un método, que es en la 113. Es que no sé si, si al ser la palabra todo... Esto, también... no, esto sí, es, ah, una, es, es una... Y todo esto. No, es una. Fun ah, bueno, no lo sé. Esto es una función de la librería Waiver que lo que hace es lanzar una excepción runtime y se usa cuando estás prototipando, es decir, algo que no está implementado, ¿vale? Eh, sería una. Esto no está implementado y aquí ya se ve, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que comentaba de contemplar nodos de tipo array, pues actualmente no está soportado, no está soportado porque está indefinido. El ejemplo y el caso de uso que tenemos no, no define esto, y tampoco está claro. Pues entonces yo dejé este caso. Cuando tú estás procesando el JSON, pues que tengas una lista, un array node, ¿no? Podemos object nodes, podemos procesar eh, value nodes, pero arrays no, array nodes no están contemplados. Entonces esto, si la ejecución del código llega aquí, lanzará una runtime exception y ya está, vale. ¿vale? También podríamos lanzar una excepción propia, ¿no? Sí, pero bueno, sí, a mí me parecía más conveniente poner esto porque es, bueno, más bonito y yo qué sé, menos, menos letras, ¿no? <risa> Ya que usaba la librería, pues, pero esto si entras dentro, ya ves lo que hace, ¿sabes? Es un throw and supported operation exception, not implement error, ¿vale? Y ya está, simplemente no hace nada. Sí, podrías cambiar esto por lanzar una excepción. Pero bueno, era para dejar claro de que esto, bueno, está, está todo, ¿no? En verdad es un todo. Si yo pongo aquí un comentario que ya todo, porque realmente está indefinido. Nadie nos ha dicho uf, cómo tratar esto. Pues, bueno. Por dejar un tubo en un comentario, ya lo dejo programático. Um, bueno, más o menos esta es la transformación de la entrada. Y después, a ver, aparte de todo esto y de todo lo que hemos visto, quizás el tema de la ejecución, ¿no? Porque esto es la lógica de transformación, en donde se hacen uso de estos conceptos, pero la ejecución también, también es interesante, ¿no? Si Vamos a ver aquí quién llama esto y tiramos del hilo hacia atrás o hacia arriba. ¿Quién transforma? Pues el, el, el Transaction Resource Factory, que es quien monta el mensaje. ¿no? Y si vamos tirando del hilo, ¿quién llama aquí? ¿no? Y vamos tirando hacia arriba. Y aquí vemos que llegamos al Transaction Invoker Adapter, ¿no? que esta es la pieza común con Mainframe. Recordemos que tenemos un adaptador común que en función de un parámetro o de una política o estrategia por defecto, invoca con un sistema o con otro. Y aquí, bueno, podríamos ver, por ejemplo, más conceptos pues, relacionados con lo que contábamos antes, con toda esta historia de aquí, de los tipos de datos, ¿no? Bueno, esto básicamente, ¿no? Cómo utilizar estos contenedores mon monádicos. Y bueno, en realidad se está utilizando aquí, por ejemplo, se utilizan los iders y los tries y los options, ¿no? Se utiliza todo esto. Y bueno, el option ya sabéis lo que es, ¿no? Al final es un contenedor que puede o no contener un valor. Un either, algunos de vosotros ya sabéis porque ya lo habéis visto, es un contenedor que puede tener, contener bien un tipo, bien otro tipo. Y normalmente esto se utiliza para modelar errores. Es decir, en lugar de lanzar una excepción, yo cuando quiero devolver un error, lo devuelvo por el, por el return type y no rompo con el control de ejecución. Entonces, por convención, se suele utilizar el either left o right, vale, porque un either tiene dos partes, o puede ser left o puede ser right. Y por convención, como ya podéis escuchar, no, right suena a correcto. Por tanto, se reserva a la izquierda para devolver los errores. ¿Vale? ¿Se, se ve un poco. O sea, es un tipo de datos que puede albergar o bien un tipo o bien otro. Y la izquierda se reserva para errores normalmente. Mientras la derecha es para el, cuando ha funcionado. Y esto te da operaciones. O sea, te da, te da todas las operaciones y combinators que hemos visto por aquí. Todas estas prácticamente, ¿vale? Esto se está utilizando. Y el try, pues, viene a ser algo parecido, pero lo que te encapsula el try es un contexto computacional que puede lanzar una excepción. ¿Vale? Al final tenemos que ver esto como contextos computacionales. Esto es un contexto computacional de ausencia o presencia de datos. Esto es un contexto en donde puede haber un, un tipo u otro y esto es un contexto en el que pueden ocurrir excepciones, pero excepciones que no saldrán del contenedor, no se lanzarán y nunca romperán el control de flujo. ¿vale? Todo esto se está utilizando aquí. Por ejemplo, aquí veis, tenemos un failure, no? Pues ¿qué, qué creéis que es? Pues el create este devolverá un try, veis, devuelvo un try. En lugar de lanzar una excepción, me devuelvo un try y yo. Como cliente estoy obligado a tratar ese try. Es decir, si yo quiero ver si ha fallado o hacer un log, pues lo, lo declaro aquí. Y las operaciones de fold, esto es bueno, es importante ya que estamos bajando tanto de nivel, es importante explicarlo. ¿no? Las operaciones de fold en programación funcional se pueden separar en, en, en dos tipos. ¿no? Los folds sobre colecciones y los folds sobre controles. Y decimos que el option y el try son controles y funcionan ligeramente distinto. ¿no? En los controles, cuando tú foldeas un control, tienes dos posibilidades. no Normalmente estos controles son binarios. Por ejemplo, el option o lo tienes definido o no lo tienes definido. Y el try, pues, o tienes una excepción o ha pasado una excepción en esa ejecución o no. Entonces, cuando tú haces el fold, defines dos funciones siempre. ¿Vale? Lo voy a separar para que se lea mejor. ¿Veis? Esta parte de aquí es if fail. Es decir, está todo fuertemente tipado. Este método me devuelve un try y yo me tengo que preocupar o arreglármelas para ver qué hacer con ese try. Y, y por cojones estoy obligado a contemplar el caso de fallo. ¿Vale? Y obviamente el caso success. Y aquí, bueno, obviamente la ayuda siempre te dice, pues, cómo funcionan no? todas estas cosas. Pues al final son dos funciones. Si sí, esta ejecución de, de la creación, porque bueno, ya habéis visto que todo el tema ese del parseo del JSON dinámico es susceptible a fallos, ¿no? Puede petar pf, por mil sitios, obviamente, ¿no? Porque yo qué sé, desde que te envíen un JSON que no cuadra con lo que tú esperabas hasta cualquier tipo de error runtime que se produzca al parsear un dato, cualquier cosa. Todo es muy susceptible a fallos. Por tanto, estas operaciones, el, el Create Factory... Lo, lo envuelve todo en un try y le di, y le deja al cliente que decida qué hacer después. En el caso de que falle, pues aquí tenemos el famoso fallback. Y está, y todo es maravilloso y nadie se ha enterado de que de que ha petado. Con mucho tendremos unos logs si hemos decidido dejarlos, pero si no, ni eso. vale Y no nos tenemos que preocupar de un null pointer, un runtime exception, o un number format error, ni cualquier cosa de ese estilo. Y bueno, esto era un poco ¿no? también la parte que quería enseñar.